Entonces, son, son aspectos que eh, nosotros tenemos que tener en este gran panorama, que no es el catálogo, que no es el inventario de datos eh, curiosos, no somos colectores de datos curiosos, nosotros planteamos problemáticas y en los datos que compilamos en campo nos sirven justamente para, para esto. Me voy más, más rápido, si no me voy a quedar Podemos pasar rápidamente. Estas son eh, las, las líneas de investigación que hemos desarrollado en el proyecto etnografía y eh, fundamentalmente nos interesan las de eh, la, la cuarta eh, etapa, perdón, la de la tercera etapa, eh, porque eh, a partir de conocer aspectos sobre eh, quizá muy tradicionales, como temáticas muy tradicionales de la antropología y de la etnografía en general, como mitología, cosmovisiones, etc., eh, pudimos ir construyendo otras problemáticas, que es justamente hablar del patrimonio biocultural, eh, cuyos avances presentó ahorita el doctor Javier, cómo a partir de todo este sustrato de información etnográfica se ha podido construir y entender, reflexionar, eh, sobre eh, las problemáticas que eh, golpean a todo el país. Si, si vemos un, un mapa del de, de país, como dice Javier, está prácticamente todo concesionado a las. ¿Cómo entender eso? No desde el sentido común, sino realmente con un sustento etnográfico fuerte para poder decir, bueno, si aquí pasa esto, aquí no, eh, tiene un despliegue distinto a la problemática, etcétera. Eh, o menos. Y eh, eh, evidentemente esto nos lleva a plantear aspectos sobre eh, los procesos socioambientales, que eh, en un momento también abundará eh, más el doctor Javier, y eh, sobre otras problemáticas sobre la eh, diversidad cultural, discriminación y desigualdad. Entonces, eh, seguimos ya más o menos. Eh, Específicamente nosotros... Eh, hemos trabajado en estas zonas las verán ustedes como machones eh, todos los ejes eh, de discusión del proyecto de etnografía los hemos abordado en, en diversas zonas indígenas en el estado de Chiapas y bueno, no hemos eh, tampoco cubierto todo pero sí consideramos que eh, son eh, problemáticas muy eh, que son posibles de consultar, de trabajar, de leer, de, leer, de reflexionar en distintas zonas. Eh, lo, lo, que, lo que sigue en nuestra exposición es justamente ver casos, eh, dos casos concretos sobre estas problemáticas: una relacionada con la juventud indígena, los jóvenes indígenas y los procesos socioambientales, y otra relacionada con la discriminación. Eh, las desigualdades en el caso de la alimentación también de la ¿sí? sí, sí, sí. eh, eh, eh, Gracias, Marina. No, miren, eh, eh, desde, eh, haciendo como un balance de la etnografía y cómo se ha hecho trabajo etnográfico en México me parece que hay diferentes cuestiones que valdría la pena reflexionar y discutir y me parece que es el espacio para hacerlo ¿no? incluso en términos de una autocrítica a lo que ha sido la antropología en México que además ha sido heredera de diversas corrientes teóricas o sea, nadie puede negar la importancia que tuvo el, el culturalismo guasiano por ejemplo en el proyecto de nación de los años 40 en el proceso postrevolucionario sobre todo como modelo de nación a partir de la figura del mestizo y la culturación. ¿no? Ahora, eh, eh, eh, hoy eh, en, esta, eh, en esta etapa que estamos del programa, nos hemos planteado la necesidad de regresar primero a, lo, a, las a los orígenes de lo que significa la región. Segunda, tenemos la necesidad de regresar de forma reflexiva y autocrítica en qué momento estamos y, y recapitular la experiencia de las diferentes etapas. ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? esas etapas nos hablan también de una época, de la forma de hacer etnografía, porque, eh, y me parece que tienen que ver también con los, momentos, con los momentos culturales en los que se vive, es decir, la antropología no es la misma, desde mi punto de vista, eh, ha dado saltos vertiginosos ¿no? en términos de modelos o de modas. Cuando nosotros hace 10 eh, años estábamos estudiando cosmovisión, nahualismo y, ritual y, y rituales, nos parecía que era la perspectiva de la antropología, porque estábamos eh, pensando en dar cuenta de, esta, de, de los saberes y de esta cosmovisión, y comprender a las, a, las, a las sociedades indígenas bajo esta continuidad de lo que significaba lo mesoamericano, lo prehispánico y a todos aquellos rasgos que daban como sentido a estas poblaciones en el día de hoy. Eh, para hacer eh, eh, un, un poco de crítica, E. Eh, Bog, cuando entramos a la cuestión de patrimonio biocultural, nos dimos cuenta que eh, hacíamos una antropología ensimismada, que teníamos un diálogo con los antropólogos y no salíamos de vernos el ombligo en términos de ver nuestras problemáticas ¿no? eh, desde los años 60 ustedes saben que la forma de hacer, hacer ciencia está sumamente cuestionada, eh, lo, los trabajos de Edgar Morán con la antropología de la complejidad nos, nos han metido en otro, en otro tipo de reflexiones en donde las ciencias parceladas son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de lo que significa el ser humano ¿no? Y están surgiendo nuevos paradigmas que tampoco son nuevos, pero que están permeando, digamos, el quehacer de las ciencias, y en particular también de la antropología, y que tiene que ver con la cuestión de la transdisciplina. ¿no? El paso de Carbog, ¿no? y, las, y los contactos que tenía sobre todo con la universidad, con, con investigadores de la UNAM, nos dio la posibilidad de establecer diálogos en una corriente que se ha llamado la etnoecología, ¿no?, y diálogos muy fructíferos con, lo que han, con, lo, con los biólogos, con los geógrafos, con los sociólogos en un enriquecimiento de nuestras perspectivas y para serles honestos, eh, eh, en esta nueva experiencia de apertura de abrir los diálogos transdisciplinarios nosotros caemos en la cuenta de que no podemos ser sociólogos a la manera que lo son ni geógrafos a la manera en que disciplinariamente son geógrafos. Cuando teníamos las sesiones sobre transectos, trayectos y poligonales eh, y el uso de los GPS era para nosotros no solamente una angustia, sino también la incapacidad de manejar estos sistemas en los que los geógrafos son expertos. ¿No? Y lo mismo cuando teníamos los diálogos con los biólogos, sobre todo con la gente del Instituto de Biología, como Alejandro Casas, pues era una angustia porque hay un conocimiento desde la biología ¿no? de lo que significan las plantas y los diversos ecosistemas y a lo que nosotros no estamos preparados en términos de formación porque cuando vamos a trabajo de campo lo que vemos son diferentes variedades y nichos ecológicos pero no distinguimos claramente si se trata de una selva perinifolia o no, pero sí vimos no, que eh, en este diálogo eh, eh, ellos estaban muy eh, pingües, muy chatos en su conocimiento de lo que era la cultura. De repente eh, nos llamaba la atención que eh, en algunas de aquellas sesiones que nos presentaron, eh, no sé si los biólogos o los eh, ecólogos, y de repente nos dieron el concepto de cultura y al pie de la fuente decía Ed eh, Purner Taylor, entonces, desde ahí, en, un, en, un, en una cuestión de complicidad y de respeto, pues no dijimos nada. Ustedes saben que si nos quieren meter en un lío a los antropólogos, pregúntenos sobre el concepto de cultura. ¿no? Y lo primero que vamos a decir es bajo qué corriente, bajo qué perspectiva, bajo qué autor, bajo qué contexto. ¿no? Entonces, de ahí nos dimos cuenta que nuestra, primera, nuestra contribución viene desde el conocimiento etnográfico, el conocimiento íntimo del estar ahí malinostiano que nos permite ver las lecturas desde una desde una posición en mí, desde el sujeto que investigas ¿no? el estar en campo el estar eh, en trabajo en trabajo de campo el etnografiar desde ahí te da una perspectiva y una posición ante los problemas primera segunda nuestra contribución tiene que ver a este diálogo transdisciplinario a lo que nosotros manejemos, manejamos y somos expertos, que uno de ellos pues, es el problema de la cultura. No. Desde ahí, digamos que eh, me parece que en términos, eh, eh, cuando nosotros establecemos estas grandes líneas, lo, lo establecemos también en esta forma en que hemos percibido que cambian los paradigmas en términos de hacer etnografía. Desde mi punto de vista, estos han sido cambios vertiginosos. Y que nos lleva a plantear el neoliberalismo no como una cuestión del autor porque si, si evidentemente estudias cosmovisión preguntas sobre cosmovisión pero si abres el panorama de la reflexión de los problemas nacionales te aparece el neoliberalismo como un problema fundamental ¿No? y yo creo que desde ahí traza digamos no solamente la, la ética, la posición sino también qué etnografiar cómo etnografiar y también para quién etnografiar de ahí que la etnografía también sea una política y también requiera posiciones políticas. Me parece que el nuevo ámbito, el nuevo discurso de hacer antropología nos mete evidentemente a discutir las cuestiones de la ética en términos del quehacer etnográfico. ¿No? Eh, ahora, eh, un, un asunto que me parece relevante es que desde mi punto de vista, no sé, valdría la pena reflexionar desde cuándo, la antropología mexicana me parece que se ha particularizado por estudiar en términos de gremio y de tener copyright en términos de sus zonas de estudio. ¿no? Tenemos especialistas de religión y podemos dar por todo por un bagaje de investigadores y lo mismo podemos decir de, decir de cosmovisión y de migración, ¿no? de, eh, de medio ambiente. Siempre nos aparecerán como estos gremios clasificados, pero además también si les damos un cruce con las zonas, también las zonas sí, tienen copyright, hay especialistas que son del la Huasteca, tenemos todo un bagaje, si lo mismo pensamos en mayas, o en Chiapas, o en Guerrero, o en el norte, ¿no? nos aparecen como las figuras emblemáticas de los expertos, ¿no? pero eso ha traído un problema, que nos hemos, eh, desde mi punto de vista, nos hemos, eh, eh, hemos eh, nos hemos ido hacia un relativismo que no nos permite ver y posicionar a la, a la etnografía y a la antropología bajo el perfil político que requiere un Estado-Nación, porque no nos ha permitido transitar. Nos hemos, desde mi punto de vista, eh, eh, vuelto expertos en el cómic de las zonas, pero, no, pero hemos eh, perdido la dimensión de lo que significa el método comparativo en términos de las etnográficas. ¿No? Y, y, y, y, y me parece que en el términos de esta trayectoria que hemos seguido, eh, Marina, junto con una, eh, una serie de investigadores del equipo Chiapas, estamos eh, particularmente dando el salto de pensar las etnografías como aquella particularidad que se tiene en el conocimiento de ciertas poblaciones en lo local y dar el salto hacia ejes transversales que nos permitan dialogar entre diferentes zonas y diferentes grupos. Entonces, desde hace buen rato, estamos trabajando en pensar los problemas bajo los ejes transversales, de comparar la experiencia de los saltos de Chiapas con Celtales y Sotziles con los Celtales, Sotziles, eh, Choles de la Selva Lacandona o del Norte, o pensar las diferentes zonas oques ¿no? o, de, o pensar, por ejemplo, cuáles son los problemas que nos engarzan eh, en términos con las poblaciones mochoca, Chiqueles y Mames, del soconusco en el, en el sur de Chiapas. ¿no? Pensar una etnografía que no solamente nos lleve a plantear los problemas con este diálogo transversal en términos ya de una etnolo etnología, en términos de diálogos con los diferentes pueblos indígenas de, de, de Chiapas, sino más bien pensar en territorios culturales, pensar que los choles tienen que ver más con la zona chontal de Tabasco que, lo, que con los oxiles y celtales de los altos de Chiapas, por ejemplo o que los manes tienen que ver en esta cuestión binacional con, una, con un territorio cultural, con los manes guatemaltecos que con los mochos y cachiqueles eh, del propio Chiapas. ¿no? Eh, me parece que esta es una construcción de la que estamos eh, perfilando, pero me parece que políticamente nos permite posicionar a la antropología, a, a la etnología bajo el parámetro de la política, de no hablar en términos de solamente de lo local, sino pensar los grandes problemas nacionales. ¿no? Desde, ese, desde ese punto de vista, lo que vamos a exponer a, en la siguiente parte de este eh, curso es una, son ventanas que nos han permitido pensar en problemas bajo estos ejes transversales, aunque bueno, nos hemos también eh, vuelto expertos en nuestras zonas de estudio. ¿no? Pero eh, los planteamos de esa manera, son problemas nacionales que necesitan ser visualizados bajo problemas que tienen que ver con estos tintes que tocan a los diferentes pueblos y las diferentes regiones en el país en este diálogo transversal de las últimas investigaciones, como ya antecedió la doctora Marina Alonso, es que nos vamos a centrar por lo menos en dos problemas. Uno, que tuvo que ver con, eh, con procesos socioambientales. Eh, pensando en problemáticas, se nos, eh, eh, eh, ven, eh, se nos acercó como... Una cuestión, eh, eh, a veces uno llega a las investigaciones de manera fortuita y a, veces, y a veces de manera planeada, y uno sabe cómo empieza la investigación y nunca sabes cómo la vas a terminar. Y vas a campo, ¿no? Y me parece que eh, hacer etnografía es telaje, es reflexionar, es atar, atar cabos en una maraña de lo que diría que es leer la cultura como un texto, ¿no? en donde un significado te lleva a otro en un problema te lleva a otro pero además en donde los errores en términos de tus interpretaciones te conducen al dato etnográfico que te permite acceder de una forma más acertada a lo que es la comunidad ¿No? en ese sentido, cuando nosotros nos pensamos los procesos socioambientales pensamos que una buena forma de entrar a este problema era a partir de los jóvenes ¿No? eh, es un trabajo bastante amplio, el que eh, incluyó otros investigadores, ¿no? está Mauricio Sánchez, Emilio eh, Desma, que eh, vive allá en Chiapas, ¿no? eh, eh, Delmar, eh, este ya, va a regresar con nosotros, con nosotros, él es Celtal también, ¿no? eso nos ha permitido tener un diálogo con antropólogos de este nuevo cuño, que, que les permite ver, sa, su, eh, ver y reflexionar sobre su propia cultura, y eso ha sido una experiencia interesante porque en, en este quehacer del trabajo colectivo. ¿no? Pero en ese sentido, eh, eh, voy a tratar de compartirles de manera más coloquial los resultados de nuestra investigación en términos de jóvenes. ¿no? Y me voy a centrar en dos experiencias etnográficas de dos zonas. ¿no? Una tiene que ver con el, eh, con el norte de Chiapas, en particular Tila. ¿no? Tila, eh, junto con Tumbalá, Sabanilla, Santo de Agua, son aquellos pueblos coloniales que, por, por Fray Lorenzo de la Nada, reubicó a las poblaciones procedentes de la selva lacandona. Eh, o en la selva lacandona durante todo el tiempo de la colonia fue un, una zona eh, despoblada, ¿no? pero que bajo este despoblamiento en el siglo XIX ya empiezan las grandes fincas en este proceso liberal. Y desde ahí hay una conformación, sobre todo en los años 30 y 70, con la cuestión de los ejidos en la Selva Lacandona. ¿No? En la Selva Lacandona, ustedes sabrán, toda esa historia no tenemos tiempo, digamos, de dar por menores, pero está emparejada la cuestión cuestiones de los ejidos. Una historia que los colocó en un, en, un, en, en, una, eh, en, en un proceso paralelo con lo que fue la iglesia de la teología de la liberación, sobre todo con Samuel Ruiz. Y que después, bajo un proceso histórico, pues se fue separando y dio como luz lo que después fue en el 94 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una larga historia, ¿no? pero que nos coloca en dos contextos diferentes. Por lo menos en Tila hay un ejido eh, de Nueva Esperanza que resulta oportuno rescatarlo, porque Nueva Esperanza es de aquellas comunidades en que un antropólogo se siente como un pez en el agua, porque es donde se puede ver con más fuerza, o con, digamos más en el sentido de conservación, no solamente lo que es la lengua, sino la cosmovisión, ¿no? lo que es la costumbre, lo que es lo ritual, y lo que es la comunidad, en términos de como mucho tiempo se dio cuenta, en la antropología ¿no? La selva la candona ¿no? es otro, otra área, otro contexto, que tiene otras dinámicas, no solamente de la cosmovisión, también otras inercias comerciales. ¿no? y otra relación con los jóvenes para eh, eh, no sé si se escucha bien de repente no más se lo tanto. se escucha bien desde ahí, ¿no? está bien porque me pero desde ahí por ejemplo eh, eh, qué es lo que ha pasado en términos de los jóvenes eh, eh, eh, en términos generacionales ha habido como cambios sustanciales en los últimos años uno de ellos es que etnográficamente, eh, eh, constantemente nos aparece lo que son, por ejemplo, los maíces nativos. Los maíces nativos que además, se, eh, uno cuando lee a Solita o a Bernardino de Sagún, en, en, en la conquista hace 500 años, te das cuenta de larga, la larga data que tiene la cuestión de la milpa. La milpa no es sola, o la milpa ampliada como concepto, no solamente tiene que ver con el cultivo del maíz, tiene que ver con alimentos para el, eh, para los animales, tiene que ver con alimentos cotidianos como la hierba mora, tiene que ver con la calabaza y el frijol, ¿no? tiene que ver con los eh, con la, eh, con, eh, alimentos, eh, con plantas medicinales. Es todo un laboratorio que representa prácticamente la subsistencia no solamente alimentaria, sino todo de todo lo que representa la composición. El popol búho el es un reflejo de lo que significa el maíz ¿no? para estas poblaciones, sobre todo las mayas, ¿no? y, sobre, y sobre todo en la cantidad de, de mitos y de leyendas que te hacen reproducir lo que significa la sobrevivencia alimentaria para estas poblaciones. ¿no? En términos muy generales, nada más para poner, eh, digamos, para abrir como un paréntesis a lo que significa este diálogo transversal de una metodología comparativa. Mientras que en, en las zonas de montaña está esta reproducción de los maíces nativos, de las cuales se guardan las semillas y además se heredan, que además se protegen como patrimonio que tiene que ver con las herencias. ¿no? Eh, tiene que, eh, eh, todos estos maíces que se siembran en las partes altas, es un cuidado meticuloso de lo que es la semilla. E incluso, como seguramente va a explicar eh, eh, Marina, no tiene que ver con la construcción incluso de las identidades. Es decir, no es lo mismo alimentarse en términos del maíz nativo que alimentarse de los maíces híbridos. Y esto, sencillamente este problema de pensar los maíces híbridos y los maíces nativos ya nos mete en un problema antropológico. ¿Por qué? Porque, las, porque toda esta producción en términos de los cultivos eh, no solamente es todo en Chiapas, sino en prácticamente todo el país, tiene que ver con los años 60 y lo que significó la Revolución Verde. ¿no? La introducción prácticamente de la ciencia y la tecnología al campo, en términos de las inercias de plantear el discurso del desarrollo. ¿no? Y un discurso, digamos, avalado a partir de la preocupación de meter la ciencia a la cuestión de la alimentación para la sobrevivencia alimentaria mundial, como discurso. ¿no? Pero esto te trajo en términos de prácticas y en términos de visualizar las distintas generaciones. ¿no? Primera, ¿no? El, el campo fue desprotegido. ¿no? Segunda, eh, se crearon digamos, las diferencias entre crear o cultivar maíz de forma tradicional de lo que significa el machete, que es mucho más tiempo, que requiere mayor trabajo, a, este, a esta cuestión en la que han entrado las nuevas generaciones, en donde el campo ya no es suficiente, pero además ahora ha eh, la productividad actividad. Entonces hoy no solamente son campesinos, hoy también son taxistas, también son maestros, son comerciantes. ¿no? Hoy para ser comerciantes, taxistas o tener otro tipo de actividades, pues requieres, digamos, incentivar o ser mucho más práctico en la cuestión en de los cultivos. O cuestión que dan, por ejemplo, los plaguicidas y los fertilizantes. ¿no? ¿Pero qué pasa en términos de la alimentación? Los plaguicidas y fertilizantes, si bien respetan el frijol y el maíz, pero no las plantas eh, eh, adyacentes a los cultivos de la vida. ¿No? Eso, evidentemente, ha traído verdaderos desajustes en la alimentación, pero ha traído, digamos, nuevas dinámicas en los perfiles de lo que significa ser eh, eh, eh, adulto, ¿no? o ser de las generaciones ancianas, como ellos mencionan, o ser de las generaciones jóvenes, que evidentemente están metidas en, el, en la cuestión de la pluriactividad. ¿no? Y esto tiene que ver también con las inercias de que si bien Monsanto como eh, eh, es, es, se ha convertido en el símbolo de lo que significa la tecnología para el, camp para el campo mundial en términos de la biotecnología, ¿no? eh, hay una cantidad de empresas mexicanas que están dedicadas a la eh, eh, eh, fabricación de fertilizantes y plástiles. ¿no? Entonces esto va aparejado a lo que va a toda una industria de la tecnología y de la ciencia que tiene que ver con la cuestión de los cultivos. Esta es una primera, eh, digamos, acercamiento. ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en pensar a los jóvenes bajo estos problemas de los, de los procesos socioambientales, uno es la situación, por ejemplo, que se vive en, el, en, en las tierras altas de Nueva Esperanza y otro es el caso de Limar. ¿no? Limar. Es más pegado al salto de agua, quizás por acá se refleja. Pila ¿no? es el color azul arriba, ¿no? y más pegado para Tabasco, en las tierras bajas, se encuentra una comunidad que es el Imag, que también es de Choles. Pero en los años, en los años 90, a los finales de los 80 y 90, hasta la hecatombe de lo que significó la caída del precio internacional del café, ¿no? ellos sembraban el café robusto. Que son café robustas, se, eh, se siembra en las zonas calurosas y es el que se emplea para los cafés solubles. Cuando se cae el precio internacional del café, ellos empiezan a ver que ya no es favorable la, ni siquiera la siembra y la cosecha y tiran todos los cafetales e introducen el ganado. Eso es muy interesante pensarlo en términos de problemas antropológicos, porque si bien en, el, en las tierras altas, Está la figura del Yunchen como dueño del cerro a quien se le piden las lluvias, sobre todo el 3 de mayo. ¿no? En el imán que cambiaron los cafetos por, las, por, la, por los cultivos de pasto para ganado, ahora han cambiado a la entidad sagrada a la que se le pide el agua. Ahora ya no es el Yunchen como el dueño del cerro, sino que es Jack. Y Jack es la entidad sagrada del agua porque ahora requieren más agua para los pastos para el ganado pero eso ha dado como consecuencia que el ganado implique menos trabajo que ellos ya no siembren el, el maíz generalmente ya lo tienen en pequeñas parcelas ¿no? y una alta migración sobre todo los jóvenes porque ya no hay esta opción del campesinado ¿no? pero aquí hay un asunto interesante porque en el imán se ha dado la, la renta de tierras sobre todo de, eh, la, eh, de la milpa eh, o del maíz extensivo pero resulta que este maíz extensivo, que además, como dicen ellos, eh, siembran lo que, lo que puedan, no son ellos los campesinos, sino que los, los indígenas de las tierras altas. Es decir, la rentan a los, a los indígenas de las tierras altas que en las tierras bajas siembran maíz híbrido, que lo usan para la venta, ¿no? mientras que en sus lugares de origen siembran el maíz nativo. ¿no? Es decir... Lo que tenemos es que son sociedades que, que si bien eh, hay una continuidad en términos de la cosmovisión, hay una continuidad de lo que significa el maíz e incluso el, el consumo de pozor. ¿no? También están abiertos a la siembra y a experimentar con los nuevos cultivos, pero tienen un diferente, diferente orden. No son sociedades cerradas, son verdaderos laboratorios que están abiertos a la experimentación y de los que los jóvenes forman parte. Eh, eran 15 minutos no sé si hacemos el, el alto sí eh, bueno, esta historia continuará porque vamos a seguir hablando sobre eh, sobre los jóvenes y procesos ambientales. pero sí quiero eh, agregar que eh, miren en, al principio de la sesión planteamos cómo la cuestión de las supraterritorialidades la cuestión del neoliberalismo nos metía a, a otra forma de etnografiar ya en lo que estamos planteando ya como una experiencia etnográfica de un problema en concreto, sobre todo de los jóvenes, es que eh, este problema del neoliberalismo aparece como un problema que necesita etnografiarse a partir de una experiencia de campo. ¿no? Y es por eso es que esta discusión que ahorita estamos presentando. Hacer un descansito, ahora sí, con reloj en mano, regresamos en 10 minutos, 15 minutos. Las, en 15 minutos, pues, para que todos lleguemos a las calles.